¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Slipintora Pintora. Seguimos probando la demo de Monster Haunted Stories. Así que, vamos allá. Elige Eclosionar huevo en la incubadora para ver los huevos. Para abrirlos, tocarlos según donde lo hagas. El huevo Mosti podrá recibir bonus de tributo. Selecciona Fragmentos Huevo para unir fragmentos y Eclosionar mostis. Busca fragmentos de huevo por todo el mundo o consíguelos en el, el modo multijugador Eclosionemos un huevo Tengo el huevo y pulsa los Velocidrome Vale No oh, oh, oh, oh. Mi más sincera enhorabuena Has orientado todas las quimeras tu monstruo y tu forma es un gran vínculo. Más de corazón que de, que de músculo. Ahora tienes un monstruo a tu lado. Cuídalo como tu, como tu tesoro más preciado. El vínculo entre Raiden y monstruos. Una tradición de lo más longeva. Y un hombre con su rima reda. ¡Miau! Yo también hago pareados. Ahora tú también. Ay, En cualquier caso, la ceremonia no ha acabado todavía. Para que las piedras vinculantes revelen sus poderes su ocultos, es necesario purificarlas primero. Así que debes acudir a las cuevas del monte Nenúfar y depurar la piedra abajo la cascada de allí se encuentra. Superar esta prueba es requisito imprescindible para dar por concluida y finalizada la ceremonia. De modo que, muchachas, ¿aceptas el desafío? Venga, claro que sí. Esa es la respuesta que esperaba. Muy bien. Acude a la entrada de la aldea cuando lo hayas preparado todo para el viaje. Ok. Has conseguido un mosti, pero el rito vinculante no ha hecho más que empezar. Ahora tienes que ir a las cuevas del monte, nenúfar y sumergir la piedra vinculante en el agua que encontrarás allí. ¿Crees, ¿Qué crees que te guardará en esas cuevas? <risa> Corre. De batalla, vale. Oye, por lo menos el mundo está guay, eh. está súper chulo. Eh, aquí se caga. Así que esta es tu casa, ¿no? Ya me he puesto rápido adentro. Quiero ver cómo es. Venga, enterado. Tu casa cuenta con diversas funciones útiles, tales como la cama y el baúl. túmbate en la cama para recuperar PV de tu equipo y los corazones, además de guardar tu progreso, procura guardar con frecuencia por si acaso. En el menú baúl puedes personalizar al personaje, el peinado, el color de los ojos, el maquillaje, el color de la armadura, el sexo y la voz no se pueden cambiar. Disponible en el menú baúl, modificada, modifica el aspecto del navioru, navirou Vistiéndolo con las indum, indumes, men, Me cago en todo que no me sale. Indumentarias que reúnas en tus aventuras. Disponible en el menú del baúl. Puedes volver a cualquier escena que hayas visto antes. Ok. Bueno, no es mucho. La cama para dormir. Y el baúl. ¿Qué habrá en el baúl? Aspecto cambia el peinado los ojos el maquillaje el color el color de armadura vale Hay uno como color metal ejerza así que rojo Así me mola. Venga, así mola. Ya está. Ropa de Naviuru. No hay ropa. Pobrecito. Pues nada, a dormir. Y vemos cómo se duerme el personaje. Hala, así es como yo. Venga. Oye, pues mola. Los gráficos están muy bien. Vámonos de aquí. Y vamos a salir del pueblo. Antes de irte, toma esto. Son, mi, son mis notas Raider. A partir de ahora podrás ver todo lo que llevas aprendido. Para consultar consultarla, pulsar X. Selecciona notas Raider en el menú. Pulsar X en la ciudad o fuera. ella abrir el menú de campo. Si quieres de raíz vas a tener que aprender muchísimas cosas, pero ve con tranquilidad. Lo importante es, love, es el love y el amor. El love el amor por los donuts. <risa> Las dos cosas significan lo mismo. <risa> no lo busque, no le busques tres peas al gato, señor peluzón. Vamos allá. Tienes un futuro prometedor, solo tienes que superar el desafío. A por todas. Venga. Todo listo, compi. ¿Dónde viste con Pim? Pues adelante, colinas de Núfara ¡Ya vamos! Hola, Monstie Monstie Vamos Dios es su espada que tengo No cabe duda de que soy como esa. ¿Vienes o no vienes? Mira, allí hay un aptonot no, apto indefenso. Vea por él. Pues venga, al lío. Pregúntame si necesitas orientación. A ver si orientación no necesito. Lo que necesito es saber cómo se ataca o algo. Venga. Hora de luchar. Es un aptono aptonot. Primero selecciona luchar. Ok, luchar. Después selecciona al aptonot. Ahora va. Existen tres tipos de ataques, ¿vale? Potente, ágil y técnico. Probablemos con el ataque de potente. Potente. ¡Es un cara a cara! Un cara a cara se produce cuando os atacáis el uno al otro frontalmente Si es el tipo de ataque correcto, puedes causar daño adicional al rival Empate, la próxima vez se muestra ¡Oh! Velocidrome me des puedes Si predices los ataques del rival, obtendrás una gran ventaja Para saber si se ocurrirá un cara a cara Echa un vistazo al elegir tu objetivo. Comprar las líneas de batalla. ¿Dónde están las la, la líneas de batalla, hijo? Sí. Suelo usar ataques potentes. ¿Pillas qué ataque usar para ganar? ¿Ágil, no? ¡Oh! Ha usado un ataque potente. Cada cara. Ese es el espíritu Tormento Tremendo Eso es, misión cumplida Predecir los ataques es la clave Para alzarse con la victoria ¿Ah? Carne cruda Ágil gana potente Potente gana técnico, técnico gana ágil Fantástico, predecir lo que hará el rival es la clave para ganar, eso es Eh muchacha, relájate ¿No te has dado cuenta de que andas corta de PV? Ese sería el momento perfecto para ir a objetos en el menú campo y usar, y usar una de tus hierbas Si ¿Sí me vas a decir cómo se usan los objetos y para qué sirven? Usa una hierba para recuperar tus PV y dirijamos a, dirijámonos a lo alto de la colina Objeto. Hierba. Pielza. Resta ahora 30 PV, hijo. <ríe> en fin, vámonos para allá. Si viene más rápido. Hierba. Salta, eh. Uh. Ahora, vamos a ponerse veloci Velociprey. Inspira, expira. Nosotros podemos. No es como el Monster Hunter normal. Pero bueno. Hora de luchar. Es un Velociprey. Primero selecciona luchar. Play. Los primeros y play suelen usar ágil, así que ya sabes que usar, verdad. Vamos a por el vale. Es lo que había dicho. Rango A cuando podría haber sido un rango S. Lo conseguiste, Compi. Sigue, siguiente pelada a las cuevas del Monte de Nofar sí, primero voy a utilizar la hierba si no te importa hasta aquí os puedo acompañar, el resto es cosa vuestra id al área de pruebas y purificar la piedra vinculante, fácil, ¿no? ah, una cosa más os voy a enseñar una habilidad nueva, apoyo los raídes pueden aprender increíbles habilidades sé que aún no lo eres pero podéis empezar con apoyo para que os vayáis acostumbrando ¿A cómo funciona? Bueno, tened cuidado ahí dentro Nos vemos luego en la, en la aldea Esta es la última parte del ritual Y después ya será Raider, suerte Estoy aquí Así que no te preocupes por nada vamos, vamos! vamos! A ver Objeto Hierba una gacela. ¿Y qué hago con ella? Sí. Hay que desentuntar. ¿Qué es esto? Cree? Un cuchillo rojadizo. Okay. Okay. Tu surrón de batalla está listo En batalla solo puedes usar objetos que tengan en dicha bolsa Debes estar lista para todo Mira, ahí antes de terminar el campo Vale Hijo Bueno Luchar Ya me queda nada aquí Voy yo al bros rey <risa> Vale Ya no sé Para mierda <risa> si ahora puedo luchar tan no lo sé por la cara no le pillo mucho el truco. Bueno, vamos a ir dejando esta demo por aquí, de momento, ya que la demo es bastante larga, y lo que he hecho es publicarla en varias partes, que iré subiendo a lo largo de esta tarde. Espero que les esté gustando, si es así, dale like a este vídeo, y si aún no estás suscrito a mi canal, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha y darle a la bot al botoncito de la campanita. Pues nada, nos vemos en un ratito. Adiós.